Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, gracias a los que están confiando en, en este ministerio, en este, eh, en este tiempo de estudio. Así que, bueno, yo les voy a estar agradeciendo a los que se pueden ir eh, conectando y puedan ir eh, ya compartiendo esta transmisión. Eh, lo interesante de esto es que ya estamos acá justamente... Eh, compartiendo al grupo de WhatsApp de Efesios, a todos aquellos que eh, están eh, en nuestro grupo y lo pueden estar viendo eh, en forma directa a este, eh, a, a este video, ¿sí? Disculpen un poco la desprolijidad, pero esto es eh, lo que hacemos cotidianamente en el grupo de Efesios. Yo comienzo la transmisión a, a través de esta página que se llama StreamYard, y les comparto a aquellos que desean, eh, acá le pongo, aquellos que desean conectarse, eh, les comparto el, el link para que puedan estar viendo directamente desde Facebook. Gracias a Dios, tenemos la tecnología como una de nuestras aliadas. Y hola Isaura, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar allí. Yo estoy acá en forma presencial con Salvador. Salvador nos está haciendo el aguante aquí en vivo y, bueno, queremos ya comenzar o, o retomar lo que habíamos visto la semana pasada. Hola, Mónica, bendiciones. Gracias por estar allí. Gracias por sumarte al grupo en forma virtual. Bien, eh, queremos retomar lo que estábamos compartiendo la semana pasada con la sesión número 5. Yo voy a estar eh, aquí... Eh, releyendo, si se quiere, estos, eh, estos versículos, este capítulo que ya comenzamos la semana anterior, de Efesios 3, desde el versículo 14 a Efesios 4, eh, hasta el versículo 16. Así que antes de, de, de comenzar vamos a estar haciendo una oración, espero unos segunditos más, que se sumen todos aquellos que desean ver la transmisión eh, en forma directa, Sé que hay muchos, me pone muy contento, eh, que hay muchos que están siguiendo el estudio a través de eh, Facebook y a través de YouTube. O sea, que lo están viendo directamente en sus dispositivos móviles o en sus computadoras, en su PC. Los están viendo en forma diferida, pero los están viendo, me están contando que lo están haciendo. Así que eh, para mí es una bendición, gracias a Dios, que esto se está realizando de esta manera, porque de otra manera probablemente, como lo hacíamos tradicionalmente en forma presencial, por ahí no podían acceder al contenido, no podían acceder al estudio, no podían acceder a las, eh, a las conversaciones, a las charlas, a las clases. Y de esta manera lo estamos pudiendo hacer. ¿Qué te parece si ahí donde estamos ya son eh, las 20.03? Oramos y le damos gracias al Señor por este momento que podemos compartir, pero también porque su palabra nos termina ministrando. Acá estamos con Salvador, hoy estamos, hola Keti, qué bueno que pudiste entrar, qué bueno, qué bueno. Keti, cualquier cosita, después te compartimos los, eh, los estudios que no pudiste estar vos. Así que bendiciones Keti. estábamos orando por vos y nos alegra un montón de que estés justamente compartiendo con nosotros. Oramos. Y le damos gracias a Dios por esta tarde y le pedimos que nos ayude para poder estar juntos en este tiempo, ¿sí? Gracias Dios, gracias por este momento, gracias porque podemos compartir eh, este, este tiempo de clases, este tiempo de estudio, gracias. Gracias porque hasta acá nos ayudaste y gracias porque nos vas a seguir ayudando. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos habla, siempre nos ministra, siempre nos toca. Gracias Señor. Comenzamos este... Hermoso martes, 17 de mayo, en tu nombre, te agradecemos y te eh, honramos, Jesús, porque sos el centro de cada uno de nuestros estudios que estamos realizando. En tu nombre, Señor, te pedimos que hoy nos ministres, en tu nombre, amén. Amén. Bueno, estamos acá solitos con, con Salvador, recién sonó el... Hola, Luis, bendiciones. ¿Está Mario? ¿Eh? Está, ¿Está Mario? Mario. Manu. Sí. Ah, vino Manu para... El otro estudio. Es sí, sí, sí, sí. Acá tenemos también, eh, está funcionando eh, el proforme para todos aquellos que quieren eh, también estar estudiando la palabra del Señor de una manera más profunda todavía. Así que está muy bueno. Así que lo tenemos a Ketty, la tenemos, lo tenemos a Luis, a Norma. Hola, oh, Norma, bendiciones. Eh, qué bueno que podés estar con nosotros, Norma Moreira. Qué lindo. Bueno, vamos a leer. Eh, estos versículos de Efesios 3, del 14 al 4, 16. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, te estoy compartiendo con la reina Valera, acuérdate que estamos con esta eh, versión de cabecera. ¿Sí? Efesios 3, 14 al capítulo 4, 16. Si sí, recordamos, porque habíamos avanzado la semana pasada, pero queremos recordar lo que habíamos leído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 me corra la... Hola, oh, bendiciones. ¿Cómo te va, Gaby? Bendiciones, gracias por estar acá. Gracias por llegar. Bien, ahí estamos en el eh, Efesios 3.17. Se me trabó la computadora. ¿Viste? Estas cosas pueden pasar, pero bueno. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Cimentados, arraigados en amor. Ah, se me fue, se me fue la, la diapositiva.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 espirituales, ¿sí? Creo que ahí habíamos este, terminado la semana pasada, ¿sí, no? Bien, acá tengo mis ayudantes de cátedra que me están dando la, eh, la, la, sí, sí, acá me están apuntando de que sí, que es cierto esto. Bueno, entonces vamos ahí donde dice profundicemos nuestro entendimiento y vamos ahí a donde están los dones. Yo voy a tratar de agrandar aquí un poquito la imagen para que se pueda leer mejor y se vea mi, este, la, las diapositivas y no tanto lo que es la imagen. Ah, ahí está. Ahí lo agrandé. Ahí creo que se está viendo un poquito mejor para aquellos que nos están siguiendo en forma virtual. Buenas noches, Vero Ojeda. Gracias por estar allí. Gracias por vernos en forma virtual. Ahí dice, profundicemos nuestro entendimiento. Entendamos más acerca de los dones espirituales en los siguientes versículos. Y ahí vamos a estar leyendo desde Éxodo hasta Primera de Pedro, ¿sí? que tenemos justamente todo lo que nos va diciendo. ¿Qué te parece si ahí buscamos en nuestras Biblias? Uy, creo que adelanté. Creo que hice lío. Ah, ah lo hago más rápido por aquí. Ah, qué bueno. De paso que hice el lío, me di cuenta de algo que me ayudó. Vamos a leer... Éxodo 35, desde el 30 al 35. ¿Sí? La tienen por allí? Hoy yo me traje, tengo una Biblia de papel aquí. Me está ayudando mucho la Biblia de papel. Y está buenísima, ¿sí? Dice Éxodo 35, del 30 al 35. ¿Sí? Vamos a mirar esto que tiene que ver con los dones espirituales. A mí me, me gusta mucho. Este, este pasaje, porque eh, ahora vamos a, a tener una aplicación para nuestras vidas. ¿Lo tienen ustedes aquí? ¿Sí? ¿Lo han encontrado? ¿En sí. sí, dale, porque después te voy a consultar. Vos tenés la Biblia del pueblo de Dios, no el libro del pueblo de Dios. Bien, ¿y vos tenés la Reina Valera? Sí. Ah, listo. Entonces vamos a leer la Reina Valera. Dice: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri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 que en Éxodo, cuando estaba Moisés guiando al pueblo, él tiene el encuentro con Dios allí este, en el monte, y él cuando baja, él baja con las tablas de la ley, ¿te acordás? Hasta ahí más o menos nuestra memoria eh, histórica de lo que sucedió te, eh, te estás llevando, ¿no? Más o menos hasta ahí vamos, ¿no? Cuando baja Moisés, él recibe obviamente, de parte de Dios, que él tenía que preparar todo lo que era el servicio de adoración a Dios a través de la figura del tabernáculo. ¿te acordando del tabernáculo? Bueno, el tabernáculo va a ser el tipo del templo, o sea, el templo luego, el templo que se va a construir después, el primer templo es el templo que construye Salomón, lo quiere hacer David, pero Dios le dice, no lo va a hacer tu hijo y lo hace Salomón. El la, la prefigura, o sea, lo que pasó en el templo, ya se estaba representando en el tabernáculo de reunión Entonces, ¿qué dice Dios? Mira, no le dice a Moisés. Moisés era el líder. Moisés era el que estaba llevando adelante todo este, el, el, el, el traslado de la, del pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida. Aarón era el encargado de toda la parte eh, espiritual era el sumo sacerdote y qué dice Dios le dice a Moisés le dice a Aarón, le dice a otro líder o a quien llama Dios para que diseñe todo lo que iba a pasar en el tabernáculo mirad, por eso es importante lo que te estoy diciendo acá, mirad dice y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur y hijo de Ur de la tribu de Judá o sea Nombra a un tercero. Y acá quiero enfatizar en esto. Dios no utiliza a una sola persona. Dios podría haber dicho, bueno, te voy a dar a vos los diseños Moisés, o le voy a dar a Aarón porque Aarón es el sumo sacerdote, o Moisés, vos sos el líder este, de, de, todo esta, de toda esta situación. Pero Dios dice, no, yo voy a usar a otra persona. Yo voy a usar a este señor que se llama Besaleel, Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice Dios? Yo le voy a dar inteligencia, sabiduría, capacidad, dones. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer él? Inteligencia en, en ciencia, en todo arte, sabiduría para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras de engaste, en la obra de madera y toda labor ingeniosa. Y no solamente a él, sino que lo llama también a otro. Llama a, a, a Oiliab hijo de Isamad de la tribu de Dan. O sea, llama a una persona que también iba a ser su consultor o iba a ser su ayudante y los llena de sabiduría. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios siempre, siempre utiliza a muchas personas. Dios no utiliza uno solo. Dios no utiliza la figura del líder, del libertador, del, de la persona encargada. Utiliza esa figura, pero también utiliza a otros. Y eso no, no es, o sea, no es, que no es, es exclusivo. Simple. Exactamente. Ni tampoco es una casta. ¿Viste como el sistema de castas que hay en India? ¿eh? Sí, que, que, que claro, es un, un sistema jerárquico que los de las castas altas no se pueden juntar con las castas bajas. No, esto no es así. No es este, una monarquía, no es este, eh, un, un, eh, una dictadura. En Dios todos somos útiles y todos tenemos dones. Algo de esto habíamos hablado la semana pasada, ¿te acuerdas? Y en este caso me encantó porque yo digo, Señor, vos llamaste a este Señor, difícil el nombre, ves a leer y a hoy día, pero lo llamaste con un talento, y le diste una capacidad. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos dé esa capacidad para realizar lo que Él quiere que hagamos? Yo, no, yo sé lo que Dios quiere que haga yo. Y también creo que vos estás ya como perfilando y estás sabiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿no? ¿Cuántos queremos esa capacidad? ¿Cuántos decimos yo quiero lo que le diste a Bessalé? Porque a él le diste inteligencia, le diste sabiduría, le diste capacidad, le diste eh, le, este, la, la visión de poder proyectar. ¿Cuántos queremos esto? ¿Lo querés? Sí, a que sí, ya lo tenemos. Dios seguramente ya lo puso. Pero en este caso me gusta porque esta persona, estas personas, terminan siendo las responsables de llevar adelante este, este, este proyecto. Y vos... Yo y cada uno de nosotros vamos a ser responsables de llevar los proyectos de Dios para nuestras vidas. Y a veces decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, como lo hizo con Bezale, ya lo capacitó. Le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio fortaleza. Hay otro versículo, ahí en 1 Corintios, ah, perdón, en, en Mateo, bueno, adelante, Mateo 25, del 14 al 3, ¿sí? Vamos, Mateo 25, ahora nos vamos ya para el Nuevo Testamento. Mateo 25, sí. del 14 al 3, ¿sí? Ah, la parábola de los tres. Claro, ¿te acordás? Hermosa parábola, ¿no? El no, Señor... No, no, el que le daban 5, 3 y 1. Ahí, eh, exactamente.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 Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si estamos justo en, el, en la iglesia hablando de las parábolas de Jesús, y estamos justo en este, en este tema, y nos viene bien esta parábola para poder enfatizar una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad acá? Que Dios, a cada uno de nosotros, nos da capacidades, nos da talentos, nos da dones. A cada uno de nosotros. Y esos dones, como lo veníamos viendo, la semana pasada habíamos visto que los dones no son para uso personal, sino que son para edificación, para bendición del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Los dones son para que nosotros bendigamos a otras personas. Y Dios nos da dones, nos da capacidades, nos da talentos, nos da habilidades, nos da inteligencia, nos da sabiduría. ¿Para qué? para que nosotros podamos estar en el plan de Dios. ¿sí? Hola, Al, imagino que es eh, Ale Suárez, ahí está, qué bueno, bendiciones que estás ahí con nosotros. Entonces, eh, ella nos dijo que no podía, mandó por el grupo que no podía estar en forma presencial, y él siempre viene en forma presencial, y hoy no podía, así que ahí se sumó a la, a la transmisión virtual. Entonces, los dones o los talentos aquí tenían que ser multiplicados o tenían que ser invertidos, o tenían que dar algún tipo de resultado. Y acá, como bien decías vos, el que tenía cinco ganó otros cinco talentos. El que tenía dos, ganó otros dos talentos. Pero el que tenía uno, ¿qué hizo? Lo escondió. Y cuando se lo devuelve, el hombre, el patrón, el dueño, se enoja mucho porque dice, por lo menos le hubiera puesto en el banco y me hubiera dado algún tipo de interés. Pero se ve que había un poco de evaluación ahí, ¿no? Estamos hablando de que... ¿eh? Estaba viendo que eh, ni siquiera con los intereses hoy conviene guardar la plata. Bien, la de comiendo la Exactamente. Me estaba diciendo este, un, un compañero que estaba estudiando un poco el tema, me dice, mira, vos pones, no sé, X cantidad de plata y a tres meses te da este porcentaje. Y cuando calculamos el porcentaje, no nos llega a cubrir lo que está, eh, lamentablemente, eh, nuestra inflación que se está disparando, ¿no? Que estamos teniendo, por lo menos estos últimos meses, arriba del 6%. No llega a cubrir eso. No llega a, o sea, en tres meses no llega a ser el 18%. Entonces, no nos conviene ni siquiera eso. Y acá, eh, es como que le dice, no, me, no le hiciste ganar la plata esta. Me estás devolviendo lo mismo y, y devaluada. De me está devolviendo el talento, y, y, y esto es lo que Dios también creo que nos va a reclamar, va a decir, di cosas a vos. ¿Qué hiciste con eso? No, nada, Señor, no no, no lo hice porque no, no, no lo quise gastar. No quise que, que se ensucie el talento. No quise que, este, este, eh, que, que se desgaste por el, por el uso. No, ¿qué te dice el Señor? Es para usarlo. Es para usarlo. Y para usarlo en el reino de los cielos. Vamos con otro. Ahí sí vamos a Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 8. ¿sí? Romanos 12, del 3 al 8. Volví a la, a la Biblia de papel. Hace rato que, que tengo mi Biblia allí, en mi casa, pero no, que no la uso en forma pública. Y hoy estoy acá con, con la Biblia de papel. Mirá lo que dice Romanos 12.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 De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía o si se conforme a la medida de fe, o si es de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, tenemos diferentes dones. Algo de esto estábamos hablando el domingo con este, eh, la parábola del crecimiento y tenemos diferentes dones. Dios nos sigue dando dones y los dones son diferentes y todos para bendecir el cuerpo de Cristo. O sea, yo no me puedo comparar con otra persona, porque si me comienzo a comparar con otra persona ya estoy equivocado desde el vamos. La otra persona tiene sus dones, yo tengo los míos y no, somos, no son comparables. Y acá Pablo está diciendo, fíjense que hay diferentes, diferentes posiciones, igual que el cuerpo. El cuerpo nuestro tiene diferentes funciones. La mano tiene una función, la nariz tiene otra función, los ojos tienen otra función, y ninguno va a querer este, suplantar la función del otro. Ningún este, miembro de nuestro cuerpo quiere suplantar la función del otro porque no está capacitado. Y a veces nosotros queremos suplantar a otras personas y decimos, ay, no a mí me gustaría hacer tal cosa porque la hace fulanito o menganita o sultanito, y me parece que yo lo puedo hacer mejor porque ah, de ahí viene la, la crítica o de ahí viene las ganas de hacer otra cosa, ¿no? Me parece que no lo hace bien, me parece que si yo lo hago, lo hago mejor, ¿no? Y después nos llevamos la gran sorpresa que cuando lo empezamos a hacer nosotros no nos sale ni siquiera bien. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para otra cosa. Hoy mis alumnitos este, me, me desafiaron a que dibuje un pato, porque estábamos cantando una canción de un pato, y me dijeron, profe, eh, claro, porque yo le digo, mira, vamos a estar cantando la canción, y dice, dibujá un pato. Digo, no, yo soy malo para dibujar, yo no, soy horrible para dibujar. No, profe, dibujá bueno Me, me insistieron, dibujé. Pareció un morrito Rico lo que dibujé, no era un pato. ¿no? Soy malo para el dibujo. Y los chicos se mataban de risa. Y después me decían, no, está lindo, profe, pero porque me quiere? Nada más. Y yo digo, no, no sea así. Y yo en el fondo, como que no eres un como para... Sí. Que no se sienta mal. Claro, ¿viste? Eh, lamentablemente, yo ya sé que no soy bueno para el dibujo. Ya lo sé. ¿Eh? Y, y, y hoy me di cuenta que no soy bueno. Me di cuenta porque no era un pato lo que dibuqué. Este, me acordé más o menos hacer el, el, el pico del pato así medio redondeado pero no era nada que ver. Después vino una alumna, siete añitos, me mostró su dibujo del pato. wow Dije yo, siete años esta niña, qué talento, qué, qué cosa más hermosa, ¿no? Bueno, ahora, yo sí sé en lo que soy bueno. Y no puedo ponerme a dibujar porque no puedo ponerme a dibujar. Pero Dios sí me dio cosas, igual que a vos. A vos, a cada uno de los que estamos acá, nos dio cosas o no. Y en lo que Dios te dio, vos sos bueno, vos sos capaz, vos sos sabio, vos sos inteligente. Tenés inteligencia emocional, tenés inteligencia aplicada a lo que vos sabes hacer. Entonces, es eso lo que Dios nos da. Vamos con otro. Primera de Corintios 12, del 4 al 31. Ahí nomás estamos. Primera de Corintios 12, del 4 al 31.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 no vamos a, a, a estar leyendo en este momento, pero lo importante de todo esto es que Dios nos dio a todos, ¿o no? Dios nos, do, nos dio a vos. Hola, Marta, pudiste entrar en, en... Qué bueno que pudiste entrar en, en Facebook. Bendiciones. Ahí vi que, que entraste. Qué lindo, Marta. Qué lindo, Marta Villegas, que se sumó a nuestro grupo hace poquito. Qué lindo. Bueno, sigamos con... Primera de Pedro 4, del 8 al 11. Porque si no nos quedamos acá con, con algunos pasajes. Primera de Pedro 4, del 8 al 11. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 4, del 8 al 11. Si lo tienen, ahí lo vamos a hasta leyes, lo dice así. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo es este pasaje. Se me está diciendo que a todo le tengo que sazonar con amor. Con amor. Y Dios va a estar haciendo que cada don, que cada eh, ministración va a ser buena, va a ser agradable, va a ser bendecida. ¿Eh? Yo creo que cada uno de nosotros es útil en las manos de Dios. No creo que, y esto estoy segurísimo, en el reino de los cielos hay 100% de ocupación. O sea, viste que mañana vamos a tener el censo y va a dar un alto índice de ocupación porque una de las preguntas te dice si trabajaste una hora en este último mes y todos han trabajado, aunque sea una hora, en, en, en, en, alguna, en alguna changuita, en algo hiciste, algún trabajo, entonces va a haber casi ocupación plena, sabemos de que eh, es un índice un poco tendencioso, porque no, la ocupación no, no está tan dada y hay falta de trabajo, pero bueno, eh, también es cierto que no nos vamos a poner a discutir los, los parámetros del censo, pero en el reino de los cielos, todos estamos ocupados, Plenamente. Pleno empleo. En el reino de los cielos hay desocupación cero. Es más, no hay sindicatos porque no hace falta en los sindicatos. El señor paga muy bien. Es impresionante cómo paga. Viste que vimos hace una semanita atrás este, la, la parábola de este, los obreros, ¿no? De los que van a la viña. ¿no? Eh, y es muy interesante porque todos reciben una paga espectacular. Dios cuando paga, paga muy bien. Entonces no hay reclamos salariales, no hay reclamos sindicales. Este, Dios eh, es un Dios justo. Entonces hay pleno empleo en el reino de los cielos. Y si vos estás en el reino de los cielos y entraste al reino de los cielos con el Señor, bueno, tenés una ocupación, tenés un don, tenés un talento, tenés algo que está ya a disposición del de servicio de Dios. Y esa capacidad Dios... Ya te la dio. Me gustó lo que dijo hace un ratito Salvador. Por ahí no nos dimos cuenta de lo que Dios nos dio. Por ahí lo tenemos. Y está ahí. Y nosotros como que no, no, no supimos o, o, o no lo activamos. Bueno, Dios quiere que lo activemos. Acá nos dice, en Éxodo, a Bezalel y a Oliam se le fue dado un talento artístico. Me gusta esto del arte, ¿no? Especial para trabajar en el. Eh, en el tabernáculo. ¿Esto es comparable con los dones? ¿O no? Y yo digo, Señor, danos a muchos esos talentos artísticos. ¿Sí? Eh, más que nunca hoy estamos dándonos cuenta de que eh, el arte termina siendo fundamental para el desarrollo de todo, todo lo que eh, eh, com eh, complementa la vida. ¿Sí? Así como la ciencia es necesaria, el arte también. Y Dios nos da esa, esa capacidad artística. Me encanta cuando veo esas construcciones que son maravillosas. Y vos decís, wow, mira qué, qué arte que hay acá, qué capacidad. Bueno, eh, así le dio Dios. Los pasajes de Mateo y de Romanos, en, en particular, hablan de cómo tenemos que usar los dones espirituales. Los dones no son para retenerlos, los dones no son para esconderlos, los dones son para usarlos, los dones son para desarrollarlos. Y obviamente que este, eh, cuando vemos en 1 Corintios eh, y en 1 Pedro, estamos viendo de que Dios nos da esa capacidad y que Dios tiene una multiforme gracia. Una multiforme gracia. Eh, ahí nos habla del de, pasaje de 1 de Corintios 12, del 15 al 17. Yo quisiera que volvamos ahí, 1 Corintios 12, del 15 al 17, eh, y habla de... El, el sentido del humor de Pablo, dice, si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, Pablo un poco hace una, una figura cuasi eh, graciosa. ¿eh? Eh, si sí, acá nos dice Alex Suárez, sí, tenemos que estar disponibles para Dios para que él nos pueda usar. Claro, porque si todos tuviéramos el mismo talento, nomás sirviéramos para eso, entonces... Sería muy aburrido. <risa> Sería muy aburrido. Eh, Viste que eh, nos pasa a nosotros con nuestras relaciones eh, sentimentales, eh, inclusive eh, amistosas. Eh, no nos conviene estar con las personas que son iguales a nosotros. Nos conviene estar con personas que, bueno, que tenga, tengamos puntos en común, pero que también tengamos diferencias, ¿o no? Si sí, eso hablaba, no, no me acuerdo bien cuál de todos los videos pasados pero eh, que decía, bueno, creo que fue en la sesión 3, que en la iglesia por ahí habían como muchas disputas y problemas, porque en alguna parte esperábamos ser todos iguales y nunca como tener esos roces por puntos de vista diferentes, y como que no, somos todos diferentes y en la iglesia también hay personas diferentes de nosotros. A mí me encanta. Eh, a, había dicho ahora en este video, en, el, en la sesión 5, había contado de eh, una chica que tenía una, una carga por eh, las chicas embarazadas, creo, algo así. Y yo digo, ¿cuántas cosas hay para hacer en este tiempo? Si, si solamente nos apuntamos este, a lo que tradicionalmente eh, creemos que, que es el funcionamiento de una iglesia, creo que nos, eh, sería muy, muy poco práctico. Por eso Dios nos da a cada uno de nosotros capacidades. Y yo creo que eh, la iglesia, en sus principios, va a seguir siendo fiel a todos los principios. Pero en, la, en, la, en, en el funcionamiento, la iglesia es dinámica. La iglesia de hoy, la iglesia del 2022 no es este, eh, igual a la iglesia del primer siglo, y no significa que sean eh, malas eh, las comparaciones, sino que los tiempos son diferentes. Y yo creo que para este tiempo, para el 2022, Dios quiere que nosotros tengamos respuesta para la sociedad del 2022. Y hoy hay diferentes circunstancias. no Hoy tenemos personas que eh, eh, necesitan algo específico que seguramente está dentro de la iglesia. ¿Sí? Me, me, me, me gustó ese enfoque a las madres eh, eh, embarazadas, eh, creo que tipo adolescentes o algo así, ¿no? Esa, esa carga. Eh, hace unos años atrás, cuando nació mi, mi primer sobrino de, de parte de mi hermano, eh, él notó que muchos papás, porque fue un, un, un parto bastante complejo y bueno, Dios hizo un milagro con mi sobrino, él terminó viviendo, hizo un milagro con, este, con mi cuñada que también terminó viviendo, gracias a Dios. Pero él notó en ese tiempo que iba al hospital todos los días y que estaba atendiendo eh, en simultáneo a su bebé, a su esposa, él notó la cantidad de personas que hay en el hospital que pasan muchísimo tiempo en el hospital y notó la soledad que hay en esos, en esos momentos, que el que lo pasa se da cuenta y dice, wow, qué bueno sería tener el acompañamiento de alguien. Y, y digo, ¿no? él, él contaba y bueno, que, que le quedó una carga de poder ir a los hospitales y, y poder trabajar con esas personas desde la contención nada más, de, de llevarle un café, de estar con él, de escucharlo, de... de de orar con esas mamás, con esos este, papás, con esos hijos que quedan esperando. Por ponerte un caso, nada más, ese ministerio, ¿es importante o no es importante? Y si lo enfocamos, ¿eso pasa, se replica en todas partes del mundo o no? Imagínate si nosotros tenemos a personas que están eh, abocadas exclusivamente para eso. ¿No mm, bendeciríamos a muchas personas que están en desespero? Llevándoles solamente un poquito de compañía, un tecito, un vaso de agua, ¿eh? una, un, un, un lugar para sentarse, porque a veces tienen un lugar para sentarse. Y están en esa desesperación, en esos momentos de angustia. por hay un abrazo, no sé. Y, ¿Y Dios no te puede usar a vos en eso? ¿Y necesitas una gran capacidad para eso? Sí que necesitamos una gran capacidad del Espíritu Santo. Pero obviamente que lo podemos hacer cada uno de nosotros o no. Y, y, y te estoy tirando solamente un caso. Hay cientos y cientos Más de casos. Si lo pedimos, porque por ahí nosotros queremos hacer una cosa, pero al final día nos terminan de hacerlo, pero esperamos... Ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué te parece si en este tiempo, como este, acá lo estamos viendo, en, en, este, en este estudio, Dios a cada uno de nosotros nos dio capacidades? y las capacidades que nos dio esas habilidades esas eh, esos talentos esas eh, maneras de hacer las cosas a cada una de esas cosas él nos dio pasión y nos dio pasión para que nosotros nos apasionemos por eso a mí por ejemplo eh, si hay algo que me apasiona hay, hay muchas cosas que me apasionan no por ejemplo me, me, me apasiona el enseñar me encanta enseñar me gusta disfruto yo Estando en posición de enseñar, estoy como en mi, en mi salsa. Me encanta la música. Y enseño música, y estoy en una escuela de arte donde enseño música. El otro día hablaba con, con mi esposa y digo, hay una clase que tengo con unos chicos de quinto año, que es maravillosa esa clase, la disfruto. Voy con ganas a esa clase. No es que eh, no tengo otras clases, pero esa clase voy con ganas porque nos conectamos y empezamos a tocar música y mientras estamos tocando les voy enseñando, digo, esto se hace así, esto se hace así y, y, y los chicos este, están como absorbiendo viste cuando te sentís útil cuando te sentís us, este, usado y te sentís que que lo que vos estás aportando el otro lo valora bueno, ese, ese feedback ese ida y vuelta para mí es maravilloso y me apasiona y, y, y me apasiona tocar el otro este domingo toqué el bajo el bajo me encanta pero a mí me gusta tocar, me gusta estar ahí es como que quiero estar ahí en, en, en la cocina de donde se hacen las cosas ¿no? y, y eso me apasiona y, y Dios te da pasión por lo que te gusta o no no me digas que no hay cosas que no te gustan y esas cosas que te gustan te dan te da esas, esas ganas de hacerlo ¿no? esa pasión no, no, no es este, exclusivamente tuya sino que Dios la puso ¿Para qué? Para que esos recursos sean utilizados todos, todos en las manos de Dios. Y Dios no te va a, hacer, no te va a mandar a hacer algo que no te gusta. O sea, lo vas a, hay circunstancias en que vamos a hacer cosas que no nos gustan, este, porque las tenemos que hacer, pero exclusivamente Dios no te va a, a mandar a que vos te desarrolles en eso que no te gusta. Dios te va a mandar a hacer las cosas que te discapacitó, que te dio posibilidad. Es cierto que a veces tenemos que ocupar lugares, que bueno, roles, circunstanciales, para tratar de suplir lo que este, estás faltando. Pero eso no significa que vos siempre vas a estar en esa posición. Dios te va a usar en lo que el Señor ya te capacitó. Acá nos hace volver de nuevo a las Escrituras, y según Efesios 4, 12 y 13, este, hay un propósito en las habilidades. Vamos a leer Efesios 4, 12 y 3, ¿sí? Fíjate lo que dice Efesios 4, 12 y 3. Dice, os ruego hermanos que os hagáis como, que os hagáis como yo, porque yo también, no, perdón, esto es Ala, ah, disculpen. Efesios 4, 12 y 3, ¿sí? Me confundí del libro. De... Dice acá, Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué nos da Dios estas capacidades, estos dones, estos talentos, estas, eh, estas cargas espirituales? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de la fe para llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, para que nos hagamos personas maduras. La pregunta que cabe acá es, ¿cómo puede o cómo podemos usar nuestros dones para cumplir los propósitos de Dios? ¿Lo podemos hacer? ¿Creemos que Dios nos está capacitando? ¿Creemos que tenemos dones? ¿Creemos que Dios nos, ya nos dio? En Efesios capítulo 3, desde el 14 al 21, acá termina nombrándonos esto que habíamos destacado la semana pasada. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados, y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda ser muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros a ese y la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, en este pasaje de Efesios 3, como habíamos dicho, dobla las rodillas delante de Dios y comienza a orar. Y ora por vos, ora por mí, ora por los que iban a recibir la carta, y le pide que Dios sea el que los esté fortaleciendo, que los esté llenando de su gracia, y que cada uno pueda entender ese amor de Cristo. Dios nos está pidiendo a vos y a mí que entendamos el amor de Jesús. Y cuando entendamos ese amor de Jesús, que podamos alabarle y glorificarle sirviendo a otras personas. Yo creo que esto que Pablo nos dijo a nosotros nos está animando, nos está dando, hola, hola Damián, ¿cómo andás? Qué bueno que, que podés estar ahí con, con el Facebook, ¿sí? Damián, Zanetti, que está con nosotros a través del Facebook Live. Bendiciones, querido. Dios nos está llamando a vos, a mí y a cada uno de nosotros a estar en este tiempo sirviendo desde donde podemos servir, desde donde somos capaces, desde donde Dios nos capacitó para este tiempo. Yo sé que cada uno de nosotros tiene esas, esas habilidades, esos dones. ¿Y qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que en este tiempo surjan aún nuevas eh, habilidades, nuevos dones, nuevas este, estrategias, inclusive nuevos ministerios. Nosotros estamos con un ministerio que se llama Celebremos la Recuperación, a través de ese ministerio estamos transmitiendo con esta, esta página de Facebook, y Celebremos la Recuperación para mí es muy pertinente para este tiempo, pero no es el único ministerio, hay muchísimos ministerios. Hay muchísimas cosas para hacer. Hay muchísimos proyectos que todavía se tienen que dar el, el, el curso y, y, y tienen que ponerse en movimiento. Bueno, yo creo que Dios te está llamando. Y yo creo que Dios te va a estar usando como me usa a mí, como te usa a vos, como nos usa a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué te parece si oramos? Cerramos este, este tiempo, hoy ha sido un poquito más cortito. Eh, ¿Cómo han llegado? Hoy hay paro de colectivos acá, pero ustedes vinieron al micro, no. A mí me traje. Le traje caminando. Caminando. ¿A vos te quedas relativamente cerca? O? Cuatro. Ah, cuatro cuadras. Muy bien. Entonces no necesitas vehículos. Bueno, los que probablemente estuvieron complicados para venir, eh, entendemos que, que hoy ha sido un día bastante complejo. Pero oramos y le pedimos al Señor que nos esté eh, dando esta capacidad. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias porque vos estás haciendo milagros en medio de este tiempo, en medio de este 2022, en medio de una sociedad argentina que tiene una problemática muy particular, muy difícil, eh, estamos viendo diferentes tipos de crisis y nosotros nos ponemos en tus manos, señor. Vos estás capacitando a tus hijas, a tus hijos, nos estás dando dones, nos estás dando habilidades, nos estás dando talentos, nos estás dando sabiduría, Capacidad para ser creativos. Nos estás dando capacidad para proyectar, para poder mirar hacia adelante y poder eh, emprender esos sueños, esos anhelos, esos objetivos que nos estamos planteando. Gracias porque vos estás haciendo milagros. Y Señor, como recién leíamos ahí en Primera de Pedro, tu gracia es multiforme. No tiene una sola forma, no tiene un solo molde. No tiene una sola manera de, de manifestarse. Tu gracia es multiforme, el Señor. Se manifiesta de muchas maneras. Y en este tiempo nos estás capacitando, nos estás llenando de tu Espíritu Santo, nos estás dando fortaleza, nos estás apasionando para que te sirvamos con ese amor, con esa eh, frescura, con esas ganas que solamente surgen de ti. Gracias por cada hermana, por cada hermano que se está sumando a este estudio gracias por todos los que estamos de alguna manera siendo impactados por tu palabra, gracias Señor y gracias porque en este tiempo nos vas a sorprender con emprendimientos que ni siquiera imaginábamos con sueños, con proyectos con ministerios, con dones que ni siquiera los teníamos en cuenta pero que lo vas a usar para bendecir al cuerpo de Cristo y para impactar a una sociedad que necesita de ti Jesús, gracias Gracias por todo lo que nos diste, por lo que nos estás dando, pero aún por lo que nos vas a dar, porque va a ser sorprendente, maravilloso, bendecido, multiplicador. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga, que podamos tener este tiempo de reflexión, pero no solo de reflexión, sino también de acción. Y que en la acción veamos que el Espíritu Santo nos está movilizando a desafíos nuevos. A nuevas, a nuevas expectativas a nuevos proyectos confío, creo que Dios nos va a estar dando esa capacidad a cada uno de nosotros, así que bueno que Dios te bendiga, gracias por estar gracias por venir y nos vemos si Dios quiere el próximo eh, martes y vamos a estar con la sesión número 6 ya nos queda muy poquito ya estamos terminando, ¿sí? bueno que Dios te bendiga gracias a los que estuvieron en vivo allí a través de internet espero que se haya escuchado, que se haya visto bien y que lo hayamos este podido entender. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bendiciones.